piratilla de las mates. Sé que estabas esperando este video y yo también. Pues sí, wey, no mames. Este video de cálculo integral es nivel 1 y nivel parcial en realidad, ¿no? Esta calavera significa peligro. ¡Peligro! Este problema fue tomado en un examen parcial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Mira, papi, en este canal se van a resolver diferentes exámenes, ya o prácticas calificadas. A fin de que esto les ayude en su preparación académica. Muy bien, muchonchito, ahora tu papi te va a resolver este problema del profeteo. Así es, es el profeteo, el famoso profeteo. Esto se va a poner feo. Yo soy el profe Ronald y esto es resolviendo parciales. Yo te conozco. Muy bien, pasemos a la solución, entonces vamos con la solución a este problema. Tú eres libre de ponerle pausa e intentarlo tú mismo, ¿ya? Si ya volviste o quieres ver la solución de una vez, aquí te la voy a presentar. Mira, observa bien lo que voy a hacer, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es separar este sumando que tengo por aquí arriba, de la siguiente forma, mira. Mira, esto de acá es estratégicamente porque después quiero hacer un cambio de variable, papi, ¿ya? Quiero que me entiendas eso. Entonces voy a colocar aquí mi integral, cuyos límites de integración son raíz de 2 y 2 raíz de 2. Fíjate que este 3 raíz de 2 yo lo puedo separar como 2 raíz de 2 y raíz de 2. Entonces yo lo voy a poner como eh, 2 raíz de 2 menos X, ¿sí? Y por aquí voy a poner más raíz de 2. ¿Listo? Magia, papi, magia. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer aquí? Pues el siguiente paso que vamos a hacer aquí, muchachito, es... Agarras este y te fijas que él tiene la misma forma. Y entonces yo puedo decir tranquilamente... Que esto de acá está elevado a la 6, ¿sí o no, papi? Y le saco raíz sexta, ¿sí o no? Claro, pues bien, ahí tú muchachito. Ya está, ahora raíz sexta, raíz sexta, ¿sí o no? Esto de acá se une en una sola raíz grandota. Y pues puede simplificar. Este tiene exponente 6, este tiene exponente 1. 6 menos 1 es 5, ¿sí o no? Entonces te quedaría así. Ahora, ¿me sigues en esta parte, por favor? Mira, yo esto de acá lo puedo escribir de la siguiente forma. 5 sexto, ¿sí o no? Claro, pues, moscas, casas, ¿sí o no? De la misma forma, esto de acá lo puedo reescribir como x menos raíz de 2 y todo elevado a la menos 5 sobre 6. Sígueme, papi, sígueme, no te desconcentres. Acá diferencial de x y acá diferencial de x. Ahora, este raíz de 2 normal lo podemos sacar para afuera, ¿ok? Con esto que tenemos aquí en el denominador, pues vamos a hacer lo mismo, lo vamos a llevar a la parte de arriba. Es decir, si acá es x menos raíz 2 elevado a 5 sextos, pues será ahora menos 5 sextos. Y lo mismo para acá, ¿verdad? Mira papi, mami, una vez que lo tienes así, ya está ya casi regalado el problema. Casi, casi, ya ¿eh? No te emociones, no te emociones. Mira, aquí vamos a separar el 2 raíz 2 así como ella se separó de ti. ¡Ya basta, Freezer! Lo podemos poner esto de la siguiente forma Raíz de 2 más raíz de 2 menos x, ¿ok? Acá, esto de acá, yo lo junto, ¿sí? Y pues va a ser de la siguiente forma Raíz de 2 menos, ¿ok? Voy a factorizar el menos, papi La sacas Y acá te va a quedar x menos raíz de 2 Ay, mira, mira, mira Esto de acá, que es esto Es lo mismo que escribir de esta forma Y mira, ¿qué me doy cuenta? Si esto yo lo pongo aquí ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¡Ah, ah, ah! Dime, dime, dime. Puedo hacer un cambio de variable, papi, por aquí. Mira. Recuerda, este es el mismo que este. Y esto es lo mismo que esto. ¡Uy, profe! Ya me di cuenta, profe. Mire. ¿Qué tal si a este de acá yo le pongo i? ¿Sí o no? O sea, aquí yo lo puedo escribir esto como a raíz de 2. Menos i. ¿Sí o no? Todo lo damos a las 5 sextos. Aquí, este de acá sería i. Este de aquí sería y. Este de aquí sería raíz de 2 menos y. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahí ah, ah. ya, profe. Ay, ya. O sea, profe, por aquí le ponemos que x menos raíz de 2 va a ser igual a y. Oye, oye, oye. Eso quiere decir que el diferencial de esto de acá, que va a ser al fin y al cabo el diferencial de x, va a ser igual al diferencial de y. Sí, muchachito, pero, pero... Siempre tu buen estratega. ¿Qué vas a hacer? El cambio de variable tiene que ser eficaz. Tiene que ser nivel Saiyajin, ¿sí o no? Como tú eres un Saiyajin, lo que vas a hacer es en vez de i le vas a poner raíz de 2i. O sea, en vez de ponerle raíz de 2 menos i, le vas a poner raíz de 2 menos raíz de 2i. Y acá va a ser raíz de 2i. Lo mismo por aquí muchachito Lo mismo por aquí Eso quiere decir profesor Que si yo le pongo aquí a Raíz cuadrada de 2i Entonces mi diferencial va a ser a Raíz cuadrada de 2 Diferencial de i ¿Qué más? Tus límites de integración Tus límites de integración van a cambiar ¿Sí o no? Cuando sea a raíz de 2 Cuando sea a raíz de 2 Pues tu i ¿Cuánto va a ser? ¿Cero sí o no? Claro, es cuestión de reemplazar nomás, no, muchachito? Y cuando tu X sea igual a 2 raíz de 2, entonces tu Y será igual a 1, ¿sí o no? Reemplaza, ¿ves papi? Reemplaza, reemplaza. Profe, profe, ahora creo que está más fácil, ¿ah? ¿eh? Claro, ¿ves papi? Se va poniendo más fácil, ¿sí o no? Con un cambio de variable, ¿ves? Anota eso, Bob Esponja. Ese soy yo, Bob Esponja, pantalones valientes. Entonces te lo voy a reescribir por aquí muchanchito Ahí está muchacho. eso te queda Ahora utilizas tus, tus habilidades de académico, de ciclero que tienes ahí ¡Quiero hablar de eso! Si aquí factorizas raíz de 2, pues te va a salir así, ¿sí o no? Raíz de 2, 5 sextos, ¿verdad? Pero aquí tienes un raíz de 2 con menos 5 sextos O sea, se va y eso es 1 bueno, y simplemente te quedaría 2 elevado a 1 medio, o sea, raíz 2. Ojo, pestaña y ceja, cuando tú factorizas esto, ¿acá que te queda? 1 menos y, yes, ¿sí o no? Si factorizo este de aquí, lo saco, me queda y, y acá me queda diferencial de y. Ahora, como ya hemos dicho, estos raíz cuadrada de 2 que están por aquí, pues simplemente me van a dar raíz cuadrada de 2. Sí, porque ya lo hemos factorizado por aquí, si no me estés preguntando eso. Ya lo hemos factorizado, lo hemos sacado, hemos visto que todos estos aquí me dan raíz cuadrada de 2. Y aquí como lo he factorizado me queda 1 y acá me queda menos y, así porque lo he factorizado a raíz cuadrada de 2. Por aquí, este también lo he sacado, así que me queda y y este también lo he sacado, ¿ok? Ahora por aquí, papi, mira, haces lo mismo, ¿ya? Aquí le factorizo raíz cuadrada de 2, te va a salir así, ¿no? Menos un sexto. Aquí sacas raíz cuadrada de 2 y te queda menos 5 sextos. Y por aquí tienes raíz cuadrada de 2. Ahora aquí sumando exponentes pues te va a quedar raíz cuadrada de 2 eh, menos 6 sobre 6. Eso ahí es menos 1. Eso quiere decir que con este raíz cuadrada que está por aquí se va a cancelar y eso te va a dar 1. Eso quiere decir que acá no vamos a sacar nada, ¿verdad? Acá se canceló. Entonces lo que aquí te quedaría, como hemos sacado esto, simplemente sería y. Hemos sacado esto, te queda 1. Hemos sacado esto, te queda y. Hemos sacado esto. Listo. Ahora voy a interrumpir un ratito para decir... Si son de la UNI los que están viendo esto, por favor déjenme un corazón ahí, uno rojito. Voy a decir a este chico UNI cuánto se habrá preparado para ingresar aquí. En presencia de un Dios. Tiene una preparación muy ardua eh. y como se darán cuenta el examen, el examen adentro también es duro. Dejen su corazón ahí en los comentarios y cuando alguien venga pues sabrá que usted es de la uni y yo también voy a saber que tú eres de la uni. Y no te olvides que debes de suscribirte a este canal. ¿Cuántos de ustedes muchachos que me están viendo se han dado cuenta que esto tiene la forma de la función beta? ¿Cuántos? ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Eh? Nos vamos a entender muy bien. Una de las formas de escribir la función beta ¿ok? es la siguiente. Pues escribimos nuestra función que va de mn y esto lo puedes escribir como la integral de 0 a 1 de x a la m menos 1 y todo esto multiplicado por 1 menos x elevado a la n menos 1. Diferencial de x. Mira, mira, relaciona papi, mira. el sí o no. ¿Se parecen o no? Mira, ¿se parecen sí o no? Es decir, si yo quiero saber el valor de m y de n en cada caso, ¿ok? ¿Qué debo de hacer? Sustituir, si ¿sí no? Lo igualo. M menos 1 igual a menos 5 sextos. Eso quiere decir que tu M, ¿cuánto valdría? Un sexto, papi. Lo mismo haces con el otro. Mira. Igual a, si ¿sí o no? N menos 1 igual a 5 sextos. Entonces tu N sería 11 sextos. A ah, profe Ronald, entonces... Profe Ronald, entonces... Yo esto lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la función beta... ¿De cuánto? De un sexto y 11 sextos, ¿sí o no? Sigo más a raíz cuadrada de 2. Oye, profe, ¿esto también tiene la misma forma? Claro, entonces si tú hayas su m en este caso y su n en este caso, menos 1 igual a menos 5 sextos. En este caso, pues tu m sería un sexto. Ahora, cuando reemplaces n menos 1 igual a menos 1 sexto, pues tu n sería 5 sextos. Ah, ya, profesor, entonces acá le pongo función beta de un sexto y cinco sextos. Profe se está poniendo más fácil, me está emocionando usted, me está emocionando, ya vamos a llegar a la respuesta, sí o no, dígamelo de una vez. Claro que ya vamos a llegar, estamos cerca. Otra forma que es usada la función beta es relacionando con la función gamma. Utilizando entonces esta relación, pues te va a quedar aquí. Oye papi, pero esto de acá sí o no que por una fórmula conocida de la función gamma Que nos dice que si tenemos la función gamma de un número natural más 1 Esto de acá es igual al factorial de n n es natural Eso quiere decir que esto de acá sería el factorial de 1 Y eso tú sabes que es 1 O sea, escribirlo o no es irrelevante en esta situación Así que lo elimino de mi pizarra como ella te eliminó de su corazón ¿Cómo es posible que no me quiera? Vuelve a mí, papi. No te desconcentres. Sí o no, que esto yo lo puedo escribir como... Pero por otra propiedad... Que tú ya sabes... Que es la siguiente. Mira, mira la que voy a poner. ¿eh? Utilizando esta relación de aquí, pues te va a quedar... Que en vez de esto, yo puedo poner 5 sexto función gamma de 5 sextos. Entonces lo voy a poner. 5 sextos, función gamma de 5 sextos. Oye, papi, pero esto de acá, mira, mira, esto de acá, también lo puedes escribir de esta forma. Matemáticas, hijo, matemáticas. Matemáticas, hijo. Y para esto último, ¿sabes qué vamos a usar? Pues vamos a usar la fórmula de reflexión de Euler, la que... Esa de allá vamos a usar aquí, aquí, mira, mira, mira, tiene la misma forma. Z sería un sexto, 1 menos un sexto, 1 menos Z, aquí, aquí. Entonces, entonces muchanchito, esto de acá sería 5 sextos, pi sobre seno de pi sextos. Ahora haces uso de tus años de academia que has tenido, y esto de acá claramente es un medio, ¿sí o no? Tienes 1 sobre 2. Pasaría el 2 que está por aquí a multiplicar con el pi, entonces sería 2pi. 2pi por 5 sextos, pues sería 5pi tercios, ¿sí o no? Y ya tendrías esta parte, ¿ok? Esta parte ya la tendrías desarrollada. Ahora, una cosita, para no estar haciendo doble chamba, ¿ok? Para no estar haciendo doble chamba, mira, date cuenta que este tiene un sexto, 5 sextos, ¿no? Ok, esto de acá entonces se podría escribir como... Gamma de un sexto, función gamma de 5 sextos, función gamma de 1, ¿ok? Aquí recuerda que va... La suma, ¿ok? Un sexto más cinco sextos, eso es uno. Ahora, por esta propiedad, pues la función gamma de 1 pues es 1. ¿ok? Mira papi, mira, esto de acá sí o no que es esto de aquí, ¿ok? Sin el cinco sextos, ¿verdad? Ok, esto de acá se vuelve esto de aquí. Mira papi, no lo quiero hacer dos veces, ¿ya? Esto de acá es esto de acá. Listo, esto de acá es esto de aquí. Eso quiere decir que esto de acá, utilizando la propiedad, la fórmula reflexiva de Euler, te va a dar que es pi sobre seno de pi sextos. En otras palabras, esto de aquí, que es un medio, y ya te dije que pasa el 2 a multiplicar acá arriba, pues sería 2pi, ¿ok? Eso quiere decir que la función beta de esto de acá es 2pi, y la función beta de esto de acá es 5pi tercios, ¿ok? Vive, vive. O sea, muchachito, que tienes raíz cuadrada de 2 multiplicado por 5 pi tercios, más raíz cuadrada de 2 multiplicado por 2 pi, ¿ok? Esto de aquí lo sumas y esa es la respuesta a esa integral. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Lo logré? Lo logró señor, lo logré, lo logró, lo logré Yo ya me cansé de esperar, así que ya esa parte te la dejo a ti, ¿ok? Ya prácticamente esto de acá sería la respuesta, solo tienes que sumar aquí si deseas Lo multiplicas por 3,1416, y si no, pues simplemente lo dejas como pi Tú vas a decidir si reemplazar o no La cosa es que el valor que toma esto de aquí, ¿sí? Puedes utilizar una calculadora si deseas Sería el valor de esta integral ya que este es una integral de la uni, pues si tú eres alumno de la uni o has tenido este examen, déjame ahí tu corazón, déjame ahí un comentario, déjame tu like. Y si quieres más problemas, nivel parcial, ya sabes que solo debes de suscribirte. ¡Puta, qué ofertón! Soy el profe Ronald y esto fue solución de una pregunta de examen parcial de cálculo integral. Nos vemos hasta una próxima edición. Y así el destino se ha cumplido.